Hola Shamiqueros, hoy les traigo un nuevo video que se titula Los distintos estilos de profesores Comencemos El cascarrabias Es aquel profesor y a pesar de que le entregues todos tus trabajos en orden Te va a encontrar un error Un error que puede que todos los demás lo tengan Pero lastimosamente, solo a ti te la va a marcar Es aquel profesor que te va a dejar una infinidad de tareas Y al momento de entregarlas Puede que tú te hayas dedicado mucho en hacerlas que estén perfectas Pero ese profesor, en cuestión de minutos Te va a dar una baja calificación Solo porque se le Solo porque no le la gran, el es Es aquel profesor a que le igual todo lo que hagas. Eso sí, en los exámenes te va a poner preguntas que tú nunca pensaste que van a aparecer en un examen. Es aquel que no le importa si no entras a clase. Es aquel que te deja hacer lo que quieras en su clase. Es el que interrumpe, Es aquel al que puedes tratar como un amigo. Tan Puto es el profesor de edad avanzada que generalmente apoya mucho a los niños, está muy apegado a ellos y trata de guiarlos por un buen camino. Aunque realmente todos lo tomen como un amor es aquel que se esfuerza en dar bien su clase pero generalmente terminas copiando los exámenes, platicando por whatsapp o jugando en el examen y el profesor nunca se va a dar cuenta el profesor hipócrita este tipo de profesor es muy peculiar ya que hay muy pocos en este tipo por lo general trata de ser un profesor muy amistoso pero resulta ser que la mayoría de los trabajos resulta ser una persona hipócrita y que termina sacando un cero también en los exámenes se pasa de manchado ¿por qué? porque te ponen infinidad de preguntas a las cuales no vas a saber responder y por ser hipócrita Alcanza un nivel de enojo parecido a al carajas. Bueno, amigos, este ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero den like, suscríbanse, síganme en 98 Y espero verlos aquí la próxima semana. Bueno, toda la semana estaré subiendo videos un poco tarde porque, pues, llego tarde de la escuela. Más ahorita porque voy a ir a hacer unas horas de servicio, por así decirlo, a una empresa. Sobre mmm, programación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que espero que pasen una linda semana, un lindo domingo, cuídense y bye.